Tengo amigos ahí que son eh, técnicos del de grupo de Amprotep. Es una pena que ellos estén defendiendo ese accionar de, de parte de también mi amiga Germania Cuello. Yo tengo en, en mi poder documentos que reflejan que Germania Cuello, esa que ustedes vieron ahí, mi amiga, está incumpliendo con sus labores. Tengo documentos que establecen incluso un documento firmado por el propio Amprotep. Donde ha habido que llamarle la atención en varias ocasiones porque no cumple horario. Germán Turés es una empleada pública. Y aquí tenemos nosotros en nuestro poder eh, decenas de permisos que ella ha tomado, incluso más de lo establecido por la propia ley, y e incumplimientos constantes. Aquí yo tengo un documento que he firmado, le voy a decir ahora por Vicky Liriano, analista de recursos humanos del de Miner. Y también por Petra M. Roja, que estaba ahí, Petra, eh, de Amprotep, y también Lorenzo de la Cruz Mejía, presidente de Amprotep. ¿Qué es esto? Un acuerdo de cumplimiento. Señor, un acuerdo de cumplimiento porque hubo que llamar a, a, a Amprotep para que pudieran someter a, a, a esta muchacha, a, a Germania, que no está cumpliendo con el horario, que no poncha, y que cuando poncha se va. Es la información que yo tengo aquí. Vamos a, ver Vamos a escuchar la declaraciones a Mariel. Ay, Mariel. de Mariel.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 Bueno, ahí es está, increíble. ¿vieron lo que le decíamos? Mira, si no hay algo más de trasfondo que no sea el cumplimiento correcto de la labor, la señora tiene que revisarse. Claro, y, y cumplir pero que está ahí que el se documento. Establece. Le mandé el documento, muchachos, para que ustedes lo vean, que es un acuerdo, un, un documento, un acuerdo de cumplimiento donde ellos mismos han protegido. déjame ver, eso está, eso está fechado 21 de agosto de este año, donde le están diciendo a Amprotet, mira, esta muchacha que pertenece a, a, a, a su sindicato, está faltando y ellos firmaron un acuerdo de cumplimiento lo mandé por cumplir. el whatsapp por, por, de la tablet hay que cumplir. O sea, si usted trabaja en una institución privada o pública, hay normas. Y míralo digamos, ahí, míralo ahí. ¿Qué está firmando ahí? Fíjate tú, es Vicky Lidiano, que es la de, de Recursos Humanos. Ahí está eh, Petra eh, Rojas de Amprotep y está también el presidente de Amprotep y Mariel Santos. Eh, arriba dice, ¿cómo es? Que, bueno, otra persona de Recursos Humanos. O sea, caramba, no podemos llegar a esto. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad de Amprotet estar defendiendo lo indefendible. Muy bien, vamos a conectar ahora con WhatsApp y los mensajes de los amigos televidentes. <música>